Pateo otra vez las calles de Madrid. Esas calles que un día fueron nuestras, ¿te acuerdas? Nos conocimos en la acampada de sol. Allí nos dimos las manos por primera vez. Allí aprendimos que nada es imposible. O al menos que hay que vivir y luchar como si no lo fuese. ...han pasado unos años... ...y no sé dónde estás... ...en ese tiempo... ...nos han dicho que las cosas son así... ...que Madrid es buena para los negocios... ...que no cabemos todos... ...que vendrán... ...y te quitarán la casa... ...que en el sur se vive apretando los dientes... ...mientras que en otros barrios... ...se viven más años... ...no nos digáis que es así... ...que siempre ha sido así... Y que mañana solo podéis darnos más torres y oficinas, más ciudad estúpida, más florentino, más hoteles y más propinas. No queremos limosnas, lo queremos todo. Hoy aquí no hay nadie derrotado y nunca más ningún camino en solitario.